Novianos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa de la Hora Virtual, ese programa que hacemos toda la semana, las últimas dos no, perdónanos porque hemos estado de vacaciones, para hablar de todo lo que acontece, lo que ocurre, lo que se inventan, lo que nos venden, lo que empieza pero se cae, pero luego ya no tiene pasta y no puede seguir, relacionado con el mundo de la XR, la VR, la R, todas esas cosas que terminan en R, que son realidades aumentadas que nos inventamos, porque no aguantamos esta realidad, que es un coñazo, esta realidad. Para algunos, ¿eh? Bueno, no sé, si acabáis de caer en el canal no es, Esto no es un canal de autoayuda Ni una secta ni nada, o sea que, pero bueno que, Bueno, secta que, bueno, Ahí, ahí Como estáis viendo, está Gaby, muy buena Gaby ¿No está Julio? Estoy yo, estoy yo Como siempre metiendo la puntilla, un poco sí que somos una, una secta que nos dedicamos aquí a Captar adeptos para la realidad virtual Sobre todo, aumentadas, es extendidas es, es verdad, el mainstream Que no llega nunca, el mainstream Que no no de, de, de, de, de, acaba de carburar Parece que sí, parece que no, 2018 era el año, 2020 fue el año, 2021 era el año, estamos en el 23 y siguen estando ahí el cri, cri, cri, cri, cri, cri. Bueno, esta, esta tarde vamos a hablar de cositas, esta tarde noche vamos a hablar de cositas que van a llevarnos, eh, no sé si por el camino de amargura o por el, vamos a renovar el optimismo, eso cada uno que lo lleve por dentro. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo has pasado las vacaciones? ¿Bien? Bien, bien, conectado como decía el jueves, que volvimos con el directo de estos juegos, esteísimo que, que estuvimos cada vez ahí. Muy bien, ya por fin he retomado este fin de semana la VR a tope con, con el episodio 2 de Half-Life, grande, oh, y con ganas aquí de seguir adelante hasta el verano, que ya descansemos de nuevo, como es lógico, uh -huh. y, y cortemos la temporada. <risa> sí señor, pues estaba, estaba viendo, bueno, estábamos leyendo un montón de cosas, porque he podido estar en la playa tranquilito y he podido leer... Eh, y, y, y recordaba me, me ha venido a la mente ahora organizando el programa Las cosas, ¿no? Esto, esto de, de cómo evoluciona De cómo evoluciona la técnica, de cómo evoluciona El mundo, ¿os acordáis? Bueno, seguramente no Vamos a ponernos a la izquierda Y os voy a poner la foto de un tío que sabe mucho de esto Que murió en el 2017, pero que sabía Sabía sabía mucho de esto, ¿sabéis quién es este? Este que fuma en pipa, claro, se murió por fumar en pipa No, no. ni idea no, pues este es, este es Zigmun, este, este el, el, el, bueno, acuñó un concepto que hemos utilizado muchas cosas y que solemos contar cuando damos charlas por ahí y tal, este es el de la modernidad líquida, ¿no? Eso que decían, que ya todas las realidades sólidas de nuestro, de nuestros abuelos se han ido al carajo. Y entonces ahora como todo pasa muy deprisa, no sabemos dónde apoyarnos. Porque es para eso venís a ver este programa, Robiano, muy buena, si estáis ahí. Venís para, para aliviar el escozor ¿no? de, de ese mundo líquido, de no saber a qué agarrarte. Pues aquí os decimos, más o menos creemos que lo más importante que deberíais tener en cuenta es esto. Y lo que no decimos nosotros no quiere decir que no sea importante, pero que, bueno, está flotando por ahí. Yo creo que traemos lo más, lo más, lo más, lo más importante. Pues es este hombre, lo líquido, y el problema está en que lo líquido, que, que va todo muy deprisa, esta modernidad va súper, súper deprisa y no sabemos nunca dónde estamos. Luego no pasa lo mismo con la realidad virtual. Porque las lentes, años y años La resolución, años y años en la misma Las pantallas, años y años en lo mismo eh, No sé, a mí me ha dado un este Cada vez que leo más cosas y más Sale nuevo visor, tenemos un nuevo visor aquí encima de la mesa Sale nuevo visor Pues vale, es parecido No parecido, no hay un, no un GPT-chat Que llegue y pa Reviente todo no, La VR va ahí, pasito a pasito Que jodía en la óptica Redios bueno, bueno, Quita, dicho esto, dicho esto, esto sí, era para sí. venir de calentitos de las vacaciones, eh, vamos a empezar con los titulares y a donde nos llegue la noche Vamos a intentar cenar a las diez y cuarto, aquí en España, digo, en una hora y cuarto, en una hora y diez minutos, es eh, verdad, es eh, verdad, vamos a intentar Ha habido charla familiar y hemos dicho, tenemos que intentar, para no daros la plaza, y ya me callo, venga, titulares, vamos a ver Tres semanas han pasado desde el último programa que hicimos, que fue el 20 y algo de marzo. Pues esto que os traigo primero el de la primera semana y luego vendrán los titulares ya de las dos últimas. Que como esta Semana Santa por en medio, pues hubo, hubo menos cosillas. Entonces, esta parte va a ser más rápida de lo habitual. DPVR, eh, que es empresa china, obtiene financiación por valor de 100 millones de yuanes para impulsar sus productos y. Bueno, en diciembre nos comentó esta empresa que tenían el E4, que es el visor este nuevo, con DisplayPort, ¿vale? Con cable DisplayPort, que no es no es standalone, es visor de PC exclusivo. Y, y nos comentaron que estaban trabajando en mejorar el software y tal, y, y que nos lo mandarían más adelante porque estaban pues, eso, mejorándolo. Y por fin nos lo han enviado y bueno, pronto habrá un review. A mí me interesa verlo porque para mí, así de primera, me parece un sustituto de rif -S. O, bueno, no, también no, no es, no es. Tenéis el de Big Screen El de Big Screen no ha pisado Europa no yo Que yo sepa No, no Big Screen Ahora, tiene si que mandarle no la cara Si hay 500 canales de YouTube con ellos Pues a nosotros, a ver que nosotros no vemos nada A nosotros, lo que nos ha llegado, un día de mano a la puerta ding, dong, Abrí una caja marrón Y digo, anda, anda las Big Screen Abrí la caja y dije The power y esto es porque y entonces hablé con Ramón y me dijeron ¿es verdad que nos lo iban a mandar? porque decían que habían está tocando la semana que viene grabaremos un programa especial sobre quién es DUPVR a qué se dedican qué fue de ellos qué es de ellos allí y hablamos vale, así que y... venga pues seguimos sí. Pimas Crystal con auriculares de más gratis para pedido antes del 30 de junio Quest 2 y Pro con Android 12 y ajustes del local dimming en la V51 continúa en el en el canal público de prueba, en la PTC. Sí. Todavía no está para todos. Meta lanza dos herramientas para añadir efectos ácticos a juegos y aplicaciones. Pues eso, para facilitar el añadir esos efectos ácticos de cuando caso o haces algo. Pues que sea más fácil, con todos los mandos de Meta. Ghostbuster VR Academy se estrena en Centros de Ocio Hologate, Ya sabéis, uh -huh. esto es para Arcades. No es el Ghostbusters que está haciendo en Dreams, que llegará este año. Y luego en juegos, pues se confirmó la versión de Quest de de Temple, este desarrollador que se quejó bastante de que no iba la cosa muy bien con la versión que sacó en PC, ¿no? En ventas, me refiero. También es verdad que requería 2x2 metros y bueno, pues con Quest, como te podía a cualquier y, sitio. Y más. Sí. Y, y más. más sí, sí. Efectivamente, pues, yo aquí tengo 2x2 metros y me dejé la rodilla en el, en el, en el, ahí en el aparador <risas> que tengo. ¿Eh? ¿De ¿Sí que Ayo, visto de, el... de, de, de Tiger? Es lo que grité yo, ¿no? De Ayo de Temple. Cuando... Bueno. Pues sí. Bueno, Sí. Hay un gran vídeo de Gaby, de Indiana Jones, Indiana sí. Gaby, en el canal, que podéis verlo de este juego, de la versión de PC. Indiana Gaby. <ríe> Luego, po, po, ponme la imagen, Oscar, que, que esta sí, parte perdón. no la tengo aquí. Perdón. Sí, Bueno, Gambit ya salió la semana anterior, ya habrá review en Real Virtual, y hablamos de ello el jueves, en el directo que hicimos anterior. Sí. Samurai Slather House llegó a Steam en acceso anticipado, con reseñas variadas. Bueno, este juego con, con, con aspecto visual curioso, ¿no? Hay como un blanco, negro, colores, bueno, el rojo y tal. Y de, de ninjas, bueno, de ninjas, de Samurai, como dice el nombre. Eh, luego de Second llegará esta primavera a PlayStation VR 2. Ya está aprobado por PlayStation y pronto llegará pues, pues eso, al, al, al visor PlayStation VR 2. Jupiter Grand 2, Gaby... Bueno, resumen ahí rápido, que lo probaste tú. No. Nos lo dejaron probar en bueno pues una versión bastante anticipada, se podía jugar como una hora o así Y la verdad es que es mucho más divertido que el primero, como suele suceder pues eh, Con más mecánicas, mejores puzzles y además con unos chorros ahí Para impulsarte, para en vez de hacer el spearman, también puedes volar un poco tipo Iron Man En, algunos, en algunas fases sin gravedad y, y bucear con ello Y también puedes disparar contra enemigos, que es lo que suele pasar en las segundas partes Que añaden pues un poquito más de acción ¿Eh? Este no se sabe cuándo llegará, llegará a pico, llegará a Quest pero no se sabe cuándo llegará. En principio este, este, esta primavera, en principio. Y tiene, pero ¿Cómo les puede mantiene la entereza porque el uno estaba muy bien, a mí el 1 me sí, gustó. Sí sí. O sea, sí. sí, sí, sí, o sea es como es como el uno pero con más añadidos, más grande, más largo, más duración, más rompecabezas, porque más vale. armas, más herramientas. ¿eh? Sí, sí, muy bien, Está muy bien, genial. Genial. Hombre, pues mira, aquí, aquí, aquí hay alguien que nos hace un comentario. Fernando, Fernando, Fernando, Fernando. He recibido sí, yo el el a con tres gafas. Wow. Ostras. Pues estás tardando en hacernos oh. una review, un vídeo. Vente por aquí, las y jugamos, y vemos, y. Que le teníamos mucha ganas, te han decepcionado un poco, la verdad. Por supuesto, porque eres robiano. El roviano de bro, o sea, da igual lo que le manden, da igual. El, ese es el primer comentario. Me ha decepcionado. Luego, seguramente si rasques, dirás, hombre, al final me. da, ah, ¿no? O sea que. Pero no hablas ese malón, no hablas ese melón. Lo, lo, lo hablamos, hablamos contigo y si te apetece, te hacemos una entrevista, nos mandas unas fotos. Yo que sí, ¿no? Que somos comunidad. Compartamos. Más... Pues más, más, más, más, más. igualmente, Gaby, Fatboy Slim. Tú estuviste en el concierto. Sí, sí, sí. Yo, me apunto a todos los, yo me apunto a todos los conciertos virtuales y el de Fat Boy Slim que se celebró en Engage ha sido el más loco de todos los que he estado. Te podías montar en cucarachas, te podías montar en gorilas, como si fueran vehículos eh, cambiabas de escenarios no es, no es el que mejor gráficos tenía, ni, que, ni a lo mejor el más yo que sé, por ejemplo, el holograma del, del DJ de, de Fat Boy Slim era muy plano, ¿no? Pero todo lo, toda la parte que que montaron alrededor, era una auténtica locura Era realmente como haberse tomado un trippy LSD, haberse ido a una discoteca, pues a bailar Música electrónica, que es lo que hace este hombre Y la verdad es que yo me lo pasé pipa, además fue larguito ¿eh? 45 minutos Joder, pues sí, sí Bueno, mola Pero, es que... Este tiene un Este tiene un vídeo que da bastante Miedillo, que es el Habéis visto el cómo, lo de Gusto eh, el gusto moderno, ¿no? Cuando fue en el 2012, el 15, no, bueno, que, que acabó la gente, en vez de por la paz, acabó quemando los contenedores y una salvajada y le tocaba tocar al Fatboy Slim y le tienen grabado en vídeo el tío muerto de miedo y en medio de la turma diciendo yo me piro de aquí, me piro porque es imposible, que estoy gritando, no hagáis el salvaje y la gente ahí, engolirada, mira como los, como los buenos estos, engolirada. Fatboy Fat Slim es un músico que fue conocido en los años 80 porque era miembro de los House Martins. ¿Por ¿eh? O sea que tiene, tiene trayectoria y como músico de música electrónica en los 90 lo petó bastante. Tiene temas muy, muy conocidos y sigue siendo pues, bueno un buen DJ y un buen músico de, de este tipo, de, de, de este género, ¿no? de la electrónica. Sí, sí. Así que yo me lo pasé muy bien, como el de Calvin Harris y como en tantos otros. Yo, todos los conciertos virtuales que hagan, voy a estar ahí en primera fila. Pues lo mejor es que ah, vamos, y por cierto, ¿sí? y por cierto, hablando de conciertos electrónicos, la semana que viene ¿cuál? se lanzará por fin, no sabemos bien cómo, Singulife, la plataforma de conciertos virtuales Oye, española. Pero nuestros colegas, que sí, hombre, sí, lo que verás es que un día hablaremos ¿Sí? con ellos de verdad y se vendrán y haremos un programa especial de cómo se ruedan los conciertos, qué es lo mejor que puedes hacer, qué han aprendido, qué errores cometieron en su momento, para bah, todas esas cosas, ¿no? Mejor, mejor uh -huh. que, que, que vengan, porque además son súper sí, sí, sí. majos, hombre. Uh -huh. pues nada, pues Uf. hablando de venir y de regresar, de tener ahí ese bueno, como dicen el compromiso de estar ahí bueno, como, como le dicen, bueno, da igual que Horizon Wars tiene misiones para que te incite a volver, ¿vale? o ah, sea, sí. recompensas de cosméticos, ¿no? que hacen misiones de yo que sé, por ejemplo hay un mini golf en un mundo que hablan y te dan premios si consigue acertar lo del hoyo este y tal uh -huh. Pues eso, ahí siguen haciendo, intentando hacer cosas. Y luego Neolithic Down, que es de desarrollo español también. Bueno, uno de los integrantes del equipo de dos personas es español. Y es un juego que saldrá este año, de su, bueno, ambientado en la, en, en la prehistoria, ¿no? O sea, que, que es de supervivencia para un jugador o cooperativo. Parece que va a tener crafteo, mecánicas realistas. En fin, no pinta no mal. Como mola, ¿no? Uy, o sea, vamos. Falta, sí, faltan juegos. Y además, si, si el juego es educativo y el juego te pone en situación de. <risa> educativo, sí. De matar a. <risa> no tiene por qué. De sobrevivir, de sobrevivir. Yo estoy viendo ahí. Las imágenes que estáis viendo son una versión son una versión alfa ¿eh? del, del juego en desarrollo de hace. Está bastante un tiempo. selfie encima de un mamut. <risa> <risa> eh, pues eso para decirle: eh, chavales, antes tenían móviles y se hacían selfies. No lit it down. No lit it down. Survival. Sí, pues mola, mola, mola. mola. Sí, señor. Diciembre del 2023. Todavía les queda. No metamos prisa. No metamos prisa. Tomaros vuestro tiempo. Hacerlo bien. Venga, esa fue la primera semana de después del programa y ahora venimos a los titulares de las dos últimas semanas que es el último newsletter que se llegó este viernes para los que estáis inscritos y entonces pues bueno, seguimos con estas noticias que son más de las que han ocurrido en estos días y ya sabéis, en azul las que hablaremos luego Pico 4, ahora con Piggy Blinder, Les mil Body Combat, Golf 5 Club y Wander de regalo, ya sabéis, luego lo comentamos igual que Pico G3, nuevo visor para empresas Trev 4K y con Snapdragon XR2 y luego tenemos que HTC Vive celebra el aniversario con ofertas en Vice Pro 2 y Vice Flow que están todavía disponibles hasta el 23 de abril. Tenemos Vice Pro 2, el, el pack completo por 1.389 euros, lo que supone un descuento de 150 euros y nos regalan 12 meses de Vive por Infinity. Bien. O solo el visor, podemos ahorrarnos 75 euros. Mm, sí. Y las Vive Flow, que no son las últimas, que son las Vive XR Elite, sí, claro. sino las Vive Flow, las anteriores, por 419 euros. Esta. que te, es un descuento de 150 euros. Esto era para conectarla a un móvil, que tenga que es ser no. compatible. Exacto. Sí. Y bueno, pues si, si veis que sale un 6 ahí en la foto, pues no sé qué hace HTC, no sé en qué mundo universo paralelo. Pero 5 de abril de 2016 a 5 de abril de 2023 son 7 años, no sé. Pero bueno. Que o sea, yo te juro que vi, el, que, que vi eso del sexto aniversario y a mí me sonaba haber hecho el año pasado noticia del sexto aniversario. Vi el año que se lanzó las primeras HTC Vive. Hice, cogí la calculadora 2023. A mí me salían siete. Oye, me costó decirte esto que pasa. Y no, se lo puse, son binarios. Y tú eres, eres biblioteca del binario. binario. Los binarios se empieza en cero. Será calendario chino en vez de gregoriano. Será calendario chino en vez de gregoriano. Cero, no, uno, creo dos, que... tres, cuatro y cinco. Suma, son seis, pero empiezan en cero. En cero. Claro que... Vete, ¿tú sabes? esto es por porque lo habrán hecho con GPT Chat o lo habrán hecho con Stable Diffusion o ¿no? algo y les ha salido un 6 y dice mira qué bonito, pero es que el 7 cállate Mira, no sí, sé, sí. mejor, como sea vale. y luego tenemos la encuesta de Steam que vale. ya sabéis que siempre llega todos los meses a principio de mes y en este caso pues bueno, uf, si le hacemos caso habría un batacazo en la PCVR o, o no, podría haber crecido mucho el plano y el Uber también ha crecido mucho, pero en proporción perderíamos un 0,69%. ¿Con qué te quedas? Pues, eh, no eh, sé. Eh, <risa> ver, está bien el optimismo que... Sí, se puede ver. El vaso está medio vacío o el vaso está medio lleno. Pero da igual como se vea, el vaso tiene un porcentaje de agua. Es así. Pues este es el porcentaje que tenemos. Que sí que ha podido crecer el PC, ni de broma, yo creo que ni de broma. Así que me quedo con que la VR Ahora hablamos, ahora llevo, llevo yo un par de titulares Estupendos para ponernos a tono Si habéis creído que la VR Mejoraba, eh, ahora os decimos La realidad, la, la, la cruda realidad. Sí, Y luego pues Quest 2 ha frenado su racha de crecimiento Ya veis, aunque sigue con, Casi ya con la mitad De, de, de la cuota 44,41 Y le sigue por detrás Valve Index que crece Con un 17,35% Hace con un con 36. Sube también Windows MR Sube QS 1, cosas ¿Qué? de estas de la vida Qué casualidad <risa> Qué casualidad que Index eh, Qué casualidad que es quien hace la, la esta Qué casualidad que siempre sube ¿Qué Y Pico 4 tiene, tiene ya el 1,23 Sube bueno. un 0,04 Oye Y Vice Pro 2 también sube Un 0,05 Y bueno, ya el resto son enviar uno Pimax 5K Pimax Artisan me encanta los, el que sigue utilizando a DK1. Ese es el abuelo. Ese es el abuelo. Abuelo cambia cambia de móvil, ¿no? Abuelo cambia de gafas. Que no, que están, me funcionan. Que tengo mi PC, tengo un, un 486 ahí de, de, y, y me funciona. Yo lo enchufo y me funciona. Ya, pero hay cosas 486. que son más modernas. Quítate. Quítate de moderneces y de cosas, ¿no? Esto es el, el mundo flu, fluido, el mundo este que hablábamos. Bueno, uh -huh. pues que, la, que se gaste la pasta y se compre algo nuevo, el de la DK1. ¿Qué más? ¿Por dónde estábamos? Pues por aquí. Sí, pues eso. Saltamos la parte de software y tendríamos que meta habilita para, ter para terceros la posibilidad de congelar las versiones de QS1, que luego lo comentaremos, como veis, en azul. Luego tenemos aquí blasfemia. half y Fali ya se puede jugar completo en formato plano. ¡Buu! Aquí... ¡Fuera! ¡Fuera! <risas> eso hay que tirarle piedras. ¡Anda ya! Hay que, ser, hay que ser chungo. Bueno, a ver, también te digo, igual que nosotros metemos mano. En los juegos VR y hacemos mods para, o sea, no VR, para o sea, hacer sí. juegos mods VR, ellos tienen que tener también sus mods para hacer. Estaría bien que sacaran un juego VR, que hagan el mod no VR, y nosotros, el Luke Ross, sacara un mod <risa> VR para jugar al mod no VR de un juego VR nativo. Y así sí. cerramos el círculo de despropósitos. De Correcto, pero que como comentáis por ahí, por los comentarios de, de la noticia es cierto que esto ha pasado porque es el Half-Life, yo no creo que esto lo hagan con, con otro juego de VR ¿no? o sea, pues, eh, más que nada porque casi no hay entonces ¿sabes? <risa> si no lo digo por, por la calidad por la calidad y tal, sino porque esto, a pues, habrán querido jugarlo los fans de Half-Life que no se han podido comprar un miso, lo cual sí. es una pena o, o sufren mareos o cualquier otro tipo yo, oye, yo creo que ahí está la alternativa bueno, es gratuita de, yo, la, yo, la he, es con... yo la he probado Oye, eh, tampoco pasa nada eh, Ha probado, no, no, sí. fuera, fuera Vamos a hacer votación Y, y, mu y mucho, he estado jugando qué? más de dos horas Pero hombre pero A mí hasta que no hagan el mod no VR de, de el, el de los monos eh, Venga como, como el gorila Tag pues eso. No tendría sentido, no, no. Bueno, no ese, sentido. Ese... La vida sin VR no tiene sentido Empezando por ahí ¿Eh? Este es el titular de... Ya, ya, todo lo demás sobra. Hombre, te, raro, vas a perder, sobra. te vas a perder la experiencia de Half Life. Como, por ejemplo, puedes sacar. Bueno, esto es cualquier juego de VR. Puedes sacar la arma, el arma más allá de tu cabeza, ¿no? Ya sabéis. Me refiero en una esquina, ¿no? O asomarte. No, wow. no, no, no. No aplicaciones sea, claro, claro. porque da igual lo que diga. O sea, no, no. Bu, fuera, fuera, cero, patatero, a tu casa. Claro. <ríe> bueno, pues eso, que quien lo quiera usar, es que lo use y que no, y esperemos que. Que la gente pues que lo pruebe por curiosidad, pero que se animen a vivirlo de verdad, que es con Uber, como se diseñó, claro. Ah, pero si tenía un vídeo aquí. Es que me da cosas hasta sacarlo. Claro, pues este es el que, que grabó Gaby. Mira tú, <risa> sí. la pistola ahí. Claro, ahí no tienes problema. De a ver, yo tengo que decir, Half-Life tiene ya tres años visualmente, en plano sigue siendo una gozada de juego. O sea, sí, sí, esclosiva. se ve genial. O sea... Pero es una chufla. Esto que es no, una que chufla. no. Esto es de verdad. Chiste. Es un chiste. Anda, que no. De verdad, que no. Yo creo que lo jugado al VR y tenía la pistola siempre así. No has movido el brazo. Eh, que te hemos pillado. Mira, tú. Bueno. bueno Venga, vamos, pues seguimos, seguimos. No perdamos tiempo este más con eso. Con eso. Fuera. La Fuera. Mala noticia que Dreams parece que no va a llegar a PlayStation VR 2 porque el 1 de septiembre se acaba el mantenimiento digamos que ya nos van a sacar más actualizaciones de eh, media molécula y ya no habrá más premios impin ni DreamsCon ni nada y pues eso, Dreams como dicen ellos, sabemos que no es un mensaje fácil de escuchar, ha sido una, no ha sido una decisión sencilla, pero van a ponerse con otro proyecto o, o se quieren centrar en su otro proyecto, gracias por formar parte de ellos y por estar a nuestro lado y bueno, vas a poder seguir creándolo, podéis comprarlo todavía a partir de 1 de septiembre, ya sabéis que Dreams es como un como un motor de videojuego que dentro puedes crear otro juego y a nuestro compañero o Sello le molaba bastante siempre nos hablaba, o Sello Dreams <ríe> y oye me acuerdo, hay un vídeo que tenemos en el canal de curiosas creaciones que probó en su momento sí. algún artículo recopilando los mejores todos los años sí, hacíamos sí. una noticia de, de, del que ganaba no pues se va a quedar ahí, en Playstation 4 y en Playstation VR 1 el juego seguirá pero sin soporte oficial, pues es un, bueno, es como el primer clavo en su ataúd, realmente. Pues qué triste, te lo juro, me parece súper triste porque con esto se hacían cosas maravillosas, era de los motores gráficos más bestias que podíamos utilizar, había detrás una gran comunidad, hay detrás, no había, hay detrás una gran comunidad, o sea que yo estas chuminadas de ahora, ahora cierro, no cierres, véndelo, véndelo. Es una pena se, que no lo voy a, a, a saber es un biardo. O sea, es, un estudio de, es un estudio de Sony Es un estudio de Sony La responsabilidad claro, o es sea, de, de, de Playstation Conviértelo en, pues, no en, en Open Source Conviértelo en Open Source Deja que la gente haga o sea, algo con te, él Dale vida. Dale vida Pues no ¿Os acordáis de esta frase? Hasta luego y gracias por el pescado Pues esto es lo que nos está diciendo Dreams Si no habéis leído el libro, leedlo. Hasta luego y gracias por el pescado Esto lo decían los delfines cuando sabían que el mundo se iba a acabar en... bueno, no os hago mm. spoiler Pues hasta luego y gracias por el pescado En la frase de la OVR todo el mundo que empieza, acaba eh, joder ¿Qué? pues nada, otra noticia tristona, vamos a seguir las siguientes son mejores, ¿no? Oh, sí. si no, si no, no sí, sí, sí. es mejor cerrar el programa ahora y no salir de ahora no, no, no. ¿No? Vale. hay Venga. positivas vale. Venga. Venga. Te creo. juegos, la parte de juego luego hablaremos de Propagation Paradise Hotel, que ya ha anunciado la fecha de lanzamiento 4 de mayo, pcvr VR Quest 2 Luego, gran noticia Walkabout Minigolf Harago yo en PlayStation VR 2 el 11 de mayo Ya tiene fecha para PlayStation VR 2 Este tal, juego que tiene un muy 10 bueno. En raro virtual Y que creo que por muchos de vosotros También lo consideráis un juegazo ¿no? ¿Lo es? Este jueves salió un nuevo DLC Ambientado en Egipto Y tienen todavía por ahí 2 de Julio Verne pendientes O sea que esto no para Es un, un no parar Sí, yo a este juego le juego todas las semanas con mi hijo y mi padre, todas las semanas. De hecho, mi padre, que tiene 72 años, me pone mensajes de vez en cuando. Óscar, jugamos, y a lo mejor me veía a mí trabajando. Pues papá, todavía no, pero él no está jubilado, él trabaja también, ¿eh? O sea, que sí, ya bien. vimos la foto de vacaciones. Que la pusiste? foto, pues nos llevamos las tres gafas y estuvimos haciendo ahí y jugamos varias partidas. Sí. Mola, o sea, mola. Que mola. Mola mucho, Pues, pues llega ya con todos los DLC que han o sea, sí. hasta ahora. Sí, lo que yo no he jugado es al, al que juegas en el techo, ese no, porque... porque nosotros no, no, no. Oye, ese, ese tiene la comunidad dividida, a mí sí, me sí, encantó sí, y hay gente que dice que no, no que no. no, El de Upside Town, ese hay me gente que lo no han El de este, este, el del de viaje submarino, ese mono, puño. Y con juego mm. cruzado, o sea... Juego cruzado para, para las plataformas, sí, ¿no? Para, sí, sí, para sí, sí. ¿sí? Plataforma. sí, sí, sí, Bravo. Bien, bien, bien, Y calidad visual sí, mejorada. Sí, sí, sí y aprovechando las características del visor, que supongo los castigos adaptativos, la vibración del casco, de los Para, mandos. que arriba, que es un juego de minigolf. ¿Sabes? Tampoco te tiene que vibrar aquí hasta el externo cuando. O A sea, si claro, haces, cuando golpes ahí y... que, que si hicieras un bogey, o sea, si haces uno sobre. Y, y la cagas, que te vibrara algo. ¿Sabes? Que te hiciera daño. Que te pegara un <risa> latigazo ahí como. Ah, y entonces ya verás tú cómo lo siguiente hacías par. Bueno. Pues sí. Más cosas. 10 del de Pago que tiene con el que sale el jueves, así que guay. Sí, y más que quedan por llegar. Luego más cosas, Afterlife VR pondrá a prueba nuestra cordura en, en PlayStation VR 2 el 19 de abril. Y ya sabéis que es un juego de terror, también tiene acción, puzzles, no solo, no solo miedo. Y llega el 19 en Estados Unidos y el 20 de abril en Europa. Ya sabéis que la tienda de PlayStation va, va por regiones, pues uh -huh. Europa llega un día más tarde. Pero bueno, mientras sea un día y no, como pasa a veces que tardan en salir. Y este Gaby, pues lo jugaste tú Oscar estaba. Este contigo? lo jugué yo, sí, lo jugué yo con, con Oscar. Me, pues me llevé unos cuantos sustos. Se aparecía por ahí una niña siniestra, me mordió una rata que me infectó y me tuve que poner una jeringuilla. No había <risa> manera de encontrar los fusibles, los los fusibles para encender la, las luces. Me, del, me acuerdo de los fusibles. De los Trabajando de sí, sí. ¿eh? no, escape. Es un juego muy clásico, ¿eh? de sustos, de puzzles, muy... muy... A ver, desde... yo creo que en el directo comenté lo mismo, que es que mmm, te da lo que promete. Te promete poco y te da poco, pero suficiente para juego de terror, sustitos y, y misterio. Ah. Y ya está. A ver qué tal se ve en Precision VR2 por el trailer. Parece que es exactamente igual que la versión de PC. Eso sí, supongo que con más sustos por las vibraciones. Eduardo, espera que Eduardo nos dice mañana os veo en el curro. Tener cuidado. Pues nada. Sí, sí, el jefe, sí, el jefe. A ver si va a pasar el jefe. ¿Qué estás haciendo? Y nos da que estamos enseñando alguna chorrada de esa que a veces enseñamos y que somos gente competente que sabemos de lo que decimos a veces, vale. No, no enseño las, las bromas. A veces Pero, sí. sí, a veces. Humor y sangre con crimen mercenario tales en mayo para acuerdo. Luego vemos en detalle. Prepárate para reventar demonios en mayo con Dead Hook, que este es de Joy Way, los creadores del Stride, eh, que tenían también el Owlier. Pues digamos que Owlier no va más, sino que se ha convertido en este Dead Hook, que es un roguelike de acción rápida, en la que también tenemos como un gancho para, para movernos rápido por el escenario. Y ya veis que el tráiler es frenético y bueno, frenético, acción a saco y desmembramiento y de todo todo el mundo dice lo mismo no, no, no. Se parece, se parece, parece, parece Doom, Doom los últimos Doom, Doom Eternal en, sí. en, en versión Hacendado en versión AliExpress, pero Doom <risa> bueno, vale. más y esta potenciadora en mazmorra, Garfios mecánica de cámara lenta para evadir ataques, cuchillas de, de, para fatalities ahí como vale. <risa> progresión mediante mejoras permanentes con un banco de trabajo en fin ya bueno, sabéis lo Otro que es. juego más de Jogwe. Hablar vamos, sobre un tema. Que luego jugamos la hora virtual. O, o sea, jugamos entre tres <risa> semanas. Y. Ay, pues eso. Que, que coger con pinzas. Tráiler con pinzas. Luego la Mayo Metacwes. Mayo Meta Bien, pues Mayo Quest Un hábil mercenario, ¿sí? contrabandista, ladrón y devoto esposo no, no, Resarat, Un lugar habitado por criaturas demoníacas. Es la, Esto la parece en los años, los años 80 en el Y cuando yo me compraba los juegos, tenía una narrativa de flipar. Le dabas al play, eran cuatro polígonos verdes. Pero la narrativa ya la tenías ahí. Era, era, había una novela detrás. Genial. Pero claro, ahora ya pedimos que vaya parejo, ¿sabes? La narrativa con los gráficos y con el desarrollo. Más cositas. Cosita. Venga, pues ProBoot Golf no se podrá jugar en Quest 1 a partir del 3 de octubre. Esto luego lo hablaremos con el tema este de congelar las versiones y todas estas cosas. Pues eso, los que jugáis al Golf Plus, que se llama ahora, si tenéis quest 1 que lo sepáis. Yo lo he instalado. Y que, me... que es otro de los que caducan. Luego, lista de juegos gratis mediante actualización de PlayStation VR 1 a 2, Lo que tenéis juegos de PlayStation VR 1 pues hay actualizaciones gratuitas para muchos, pues aquí bien. hicimos una noticia recopilatoria con, con algunos de ellos, como After The uh -huh. Fall, Digger, Go, Gran Turismo 7, Job Simulator, bla, bla bla bla, la verdad es que hay unos cuantos, y ahí está la lista, luego Pavlov es el juego más descargado de marzo en PlayStation VR 2, y luego ah, lo sí. veremos en detalle cuáles son los otros y tal. O sea que toda, sí. todos los, todos los niños van a ir a la guerrilla ahora mismo. O sea, es, pues, casi todos porque como faltan ahí también los por ejemplo Horizon ¿sabes? Acordaros que, que no se incluye porque viene en la caja no no cuenta en esta lista pero sí oye esto no, no le quita mérito ¿eh? no, no, que no, no. Oh, no. Digo, digo que es curioso que hemos pasado de los del beat Cyber que es vamos a divertirnos que, que no está Milano. todavía disponible espérate claro. que llegue vamos a jugar a Paulop o sea vamos vamos a vamos a ser guerrilleros eh, yo qué sé, pues, es que me, me resulta. Pero bien, ¿ves cómo había, había necesidad de que PlayStation VR abrazara a los 360, abrazar a los controladores, eh, abrazar a hmm. eso? Porque claro, ahora va, se, lo, va, se lo van a pasar. Con... Sí, luego, luego comentamos. Luego, luego, un eh, luego, comentamos, luego comentamos. Pues. Venga, os voy a contar yo unas cositas. Unas cositas. <risa> Rapidito. Ah, venga, PDFs, PDFs, ¿Venga? No, PDFs. Que no, que no, que no, que no, que hoy vamos rápido. <risa> hoy vamos rápido. Eh. Second Life, cumple 20 años. Ahora, este año. 20 años en Second Life. Madre mía. No tiene que ver nada con la VR, pero tiene que ver con los mundos inmersivos que a veces os hablamos. Porque la... Eh, el, el, el... Esto es XR, esto es AR, tal, pero también hay gente que está jugando en el monitor y que está creando las bases de lo que van a ser el metaverso del futuro, porque o sea, bueno, ahora hablamos de por qué es imposible hacerlo ahora. Pero bueno, que cumple 20 añazos, que se dice pronto, se dice pronto. ¿Sabéis cuál es el primer metaverso de la historia del, del, del, de la mente humana? Que se no, hizo, es eh? se hizo. Se hizo hace 28 años y sigue funcionando. Os podéis bajar el ejecutable y seguir jugando. Active Worlds. After Worlds es el primero. ¿vale? O sea, que, que si. Y, y yo me he enchufado y me he conectado y me he dado una vuelta. Y, ¿Y es qué, curioso. que hay? Curiosamente, había algunas personas, había dos tres personas, había muchos NPC raros por ahí saltando, había un perro, había un <risa> muñeco que no paraba de girar, había cosas, pero que estamos hablando de hace 28 años. Y en 28 años tú entras en este juego y de verdad que no tiene nada que envidiar. A las mierdas, con perdón, que se hacen en Decentraland y en, y en mucho... Eh, Entra en, <risa> en sitios de Roblox y de, y de VRChat, peor es que esto. Y esto tiene 28 años. Tiene sí, o sea, una buenas ver, sí. turacas, ¿eh? Claro, a ver, sí, Ya, ya. Bueno, pues esto... Esto, <risa> es, esto, esto, esto es plano, ¿no? 2D. O sea, bueno, 2D que no, te lo, no, no, no, no se puede ver en un visor, ver, ni siquiera... 150 megas el ejecutable. O sea, pff, esto es lo que había. Pero hace claro hace 28 años. Claro, yo hace 28 años no estaría tomando alguna droga, en Para flipar con esto, porque era imposible, ¿no? Era imposible imaginarse estos mundos. Yo no tenía el ordenador para, para imaginaros en su momento lo que debía costar entrar aquí. Ahora le das y son 120 megas. Que le das y dices, anda, mira, estoy, si hay un perrito, qué mola. Pero te siguen vendiendo lo mismo. Este es el primer juego que ya en su momento tenía eh, lo que ahora son los NFTs y todas esas idioteces, ¿no? Que este ya permitía comprarse algunas cosas con un dinero real. O sea que... Casi... Está todo inventado. Casi de 30 tre años después seguimos dándonos con los mismos errores. Una y otra vez. O sea, por Dios santo. que... que, que... Bueno, más cosas que no quiero, no quiero liaros. Los militares. Esto me ha hecho mucha gracia esta semana porque, a ver, estos es Master of TAC, no sabemos lo que es TAC, pero, pero tienen ahí armas como para invadir un planeta. O sea, yo esta gente no sé. Y me ha hecho gracia porque utilizan la Solo Lens. Y entonces utilizan la Solo Lens y otras gafas parecidas. ARTAC se llama para eh, darle una vuelta a esa misión que van a hacer, pero ojo que no es un juego, que estamos hablando de misiones tácticas de verdad, me gustaría saber qué van a hacer no, en Miami o donde esté si es para planear no es ya sabéis lo de la Oroles que utilizaban los militares no, la, ese prototipo que estaban haciendo pues esto que, es no, que no fue muy bien la cosa todo aquello que hablas de mareos y demás ya, pero que, que me parece, me parece un poco venirse arriba. Más que nada, más que. Mira, está la página web de esta gente. Un mira, juego bueno. de estrategia, parece. Artag Mark. no, pero es que es real. Mm. O sea, cuidado con estas tonterías, porque ahora diréis, ya, ya, ya. Ahora diréis, pero esta gente, esta gente. ¿Qué creéis que, que cuesta? Mira, mira, a ver, os voy a poner. Mira, este es el pack, el pack que te dan. Pues con nada más que ya los visores lens. llevarán una pasta. Claro, con dos solo lens. También te están dando. Este es, este es el pack completo. Oh. O con unas cuentas y todo. Este es, a mí es que me, me, me parece... Este es el pack que te deberían dar para jugar a, a Firewall. ¿no? O sea, algo, algo <risa> táctico, óptico. ¿Sabes? Que te, que te den esto y, y ya estás... Estás en Lore ese, ya estás dentro. Es como, como... Pero ¿cuánto dirías que cuesta? Pues hijo, no sé, sea, entre 10.000 para eh, arriba. Jugué 10.000 y de 20.000. Venga. Y de 20, y de 20 me va. Me va dar un... 35 dólares, 35 mil dólares. El precio justo, el precio justo. 14.999. Claro, 14.999, tal. A ver, 40.000 euros. A ver, los que estáis ahí, eh, Robianos, ponerlo. Mínimo 30.000. No vale mirarlo en Internet, eh, porque os conozco, porque esto es directo, alguno, Y hay unos desfases. Así que si alguno pone eh, algo, que no lo ponga. 40.000, 30.000. Ahora os digo, esto se paga por la web. O sea, puedes pagarlo por la web. ¿Vale? Atentos. Porque no, no, no, esto no, no 29.600 euros, casi, no, ni de broma se cuesta Un millón euros dólares. Ahí lo tienes. Vale, si mira. ahora mismo os sobra 1.027.584 ah, ah, dólares, pero, pero lo puedes añadir al carrito. Son, son 40 visores. Y yo no ahí igual. veía por un millón. Un millón. Si, te, si, si tú le das a, a... Lo típico que estás en Amazon y le das a añadir al carrito sin querer, yo creo que ya solo añadiéndolo al carrito te llama al banco. Directamente. Y dice ¿Cómo? O sea, ¿A qué? Cariño, tenemos que hablar. Me equivoco y le doy al botón. Debemos un millón veintisiete mil dólares. Pero tenemos cuarenta eh, cascos de AR. O sea, podemos hacer una fiesta con los colegas para suicidarnos todos y, no, y dejar de parar. ¿no? O sea, saltar todo del, del S. Pero... pero Claro, el, el precio más barato de, de esto es esto de aquí. Tienes desde 70.000 euros, que es el VIP kit. Yo creo que con el VIP ah, kit puedes... ¿Tú, ¿tú puedes... has dicho 30.000, David? Con 30.000 sí, no tienes dicho. ni para empezar. Sí, Pero lo bueno del que <risa> este no. es que, eh, mira, con el VIP puedes invadir tu barrio. Yo creo que si te vas a Loda kit ya parte de la comunidad, ¿no? O sea, tu comunidad. Pues tú, eh, Ramón... Cartagena, tú ya puedes, puedes, las afueras de Cartagena las puedes invadir con esto, luego ya te vienes un poco arriba, sabes, y puedes llegar casi hasta Murcia, porque con el 5 kit ese 230, claro, luego ya no venimos arriba, ya estás a las puertas de Madrid, ¿no? y luego ya el mundo, el mundo por montera te pones, ¿no? ya es un millón mil. Pero es que de verdad, yo no, no dejo de fascinarme con lo que es el mundo este moderno de ahora, ese mundo líquido que hablábamos, que puedas añadir Joder. al carrito algo que vale un millón de euros. O sea, si tienes un millón de euros, tú llamas por teléfono. No te metes en una página web para darle al clic. Por lo menos llama, por si quién está detrás, que te vas a gastar un pastical. Llama, a ver quién te va a vender. Y vendrá con un folleto o con algo. Bueno. Eh, si alguno de vosotros... Ha yo visto compré. esta noticia. Ha visto esta noticia. Sí. Oye, podríamos pedir que nos manden uno para hacer review. Y review. Pero. Eh, yo qué sé. Somos 40? Pues, 40. pues mira, los que estamos aquí ahora viéndonos y tal, pues hacemos una review conjunta todos. Otra cosa es que nos matemos. Porque yo, disparar no, no debo tener mucha puntería. Así que perdona si, si alguno se va por él. El... Um, si os habéis caído de culo al ver un millón de esto, hay gente que se cae. En la realidad virtual y hay gente que se pega leñazos. Ha salido, esta, este último mes, ha salido el Check Your Melon, o sea, chequea tu melón, en, en, que son para las concus ¿cómo se llama? Contusiones, ¿no? Tienes una sí. concusión mental, ¿no? Te has caído, te has la cabeza y entonces lo que están diciendo, y han hecho el anuncio con los melones y la realidad virtual. Joder, claro. pisa el gato melón y se deja. Oh, boca, ¿eh? que eso, eso es para matarse. Dios. Y entonces Eso es dice, muerte. Claro, son muerte, pues no. Le dice, "¿Cómo estás?" Y dice, "Estoy bien, voy a seguir jugando para mejorar mi puntuación." Y entonces se pone y hace la chuminada, pero empieza a ver doble. Y entonces uh. el anuncio va de que el hermano o la hermana le dice, "Tú eres imbécil, si te duele la cabeza tienes que decirlo, por favor, si os caéis." Yo creo que es un poco huelga decir, ¿no? Que si te has pegado un leñazo en la cabeza y empiezas a ver doble, yo creo que ese es el primer síntoma para decir, "Paro." Oh. Eso es la reproyección de PlayStation VR2. Vas, ¿vas, en, sí, vas en, en, en sintéticos. Mamá, es que veo doble. Ah, hijo, esa es la persistencia y el. De todas formas, si vais a, a YouTube, a bueno, a TikTok y buscáis eh, pues, bueno, fails con la VR, cada vez hay más y, más y más y más vídeos de gente dándose leñazo rompiendo muebles, lámparas, Hostia, jugando pues, pero a pero esto mujer, VR. Esto eh. ¿No te has podido quedar ahí en el sitio, pero ya. Bueno, a mí el gato melón me encanta. A ver, hostia, el, el, sí, el, esto oh, es sintético. Oh, ¿no? Te vas para el otro barrio. Oh, bueno, aquí no jugar a la UR mientras haya gatos melones. Tienen que ser gatos melones por ahí. Mira, qué mojos son. Bueno, pues eso, que si os caís, cuidado, cuidado. Concussion. Sí. Eh, no. Check your melon. Melones. Eh, Miradlo. Check your melon. Um, ha salido. Artículos, voy a empezar con un par de artículos rápidos, ¿eh? un artículo que me ha gustado mucho de nuestro aclamado y, y gurú, este sí que es un gurú, eh, Carl Guttag, que habla mucho de, de AR y sabe mucho, ha dicho los auriculares, esto es porque como os lo traigo traducido para no leía, liaros con el inglés, eh, sí, claro, headset. Los, es headset, los headsets de la ley amistad de Apple no pueden desafiar las leyes de la física, toma ya. Toma, a mí me encantan estos titulares porque destruyen al periodismo directamente, destruyen a todas las páginas, destruyen todo el hype, os metéis el hype por, eh, porque no puedes luchar contra la física, no puedes, y entonces mola, mola, y entonces habla del Letendí, estas cosa que a veces os contamos nosotros desde aquí, habla de Letendí, habla de la difracción, cosas que son imposibles, que son imposibles, y entonces habla de la ley de Moore. El último programa que nos fuimos a la playa, hablábamos que se había muerto el pobre hombre de Moore, el que hizo la ley, de que con el tiempo se duplicaban y todas estas cosas las, las, los adelantos, pues no existe la ley de Moore en, en óptica y mucho menos en pantallas tampoco. Entonces que va a tardar muchísimo, con lo cual lo que saque Apple, eh, dragones y mazmorras, no sé, será magia o <risa> algo harán, si es que lo quieren sacar. Bueno, por culpa de esto o por cualquier cosa, los adolescentes estadounidenses no están entusiasmados con la realidad virtual. Solo el 4% la usa a diario. ¿Cuántos somos ahora mismo aquí? ¿Cuántas almas virtuales somos? 83, me pone. Vale, 83. Quiere decir que si fuésemos 83, el 4%, el 4%, o sea, que está... Es, tres personas, de los que estamos aquí ahora mismo, solo tres de vosotros utilizaría la VR a diario. ¿Es cierto? Bueno, yo... Depende, a diario, ¿eh? Depende. No, no, no, a, diario, sí, sí, no, no, a eh. diario. a diario. Yo puedo decir que la uso, porque yo corro en VR y como corro todos los días porque es mi gimnasio, me lo pongo todos los días. Con lo cual, dos. Yo, dos. yo todos los días no, ya lo digo. No, pues ya está. No puedo. ¿Ves? Normal. Yo diría que sí. Puedo fallar alguno así, pues bueno, oye, no, no sé, y tal, pero sí. es uno de vosotros la utiliza una vez al día. El resto no. O no lo dicen en público, hombre. A ver, esto no. el que... no, claro, no, no, no, no te vas a quedar en el armario. Yo uso la VR, pero en, en, en, sabes, en la intimidad. Solo en, sitios, pues, en, en, en, en intimidad, pues. No sé. Yo creo que no estamos tan mal vistos. Hay otras cosas que sí que, yo qué sé. Bueno. Que solo el 4% lo usa a diario y las razones dice que si bien el 29% de los adolescentes encuestados sí que posee un dispositivo de realidad virtual, que me parece mucho, el 87% posee un iPhone, toma claro, y me parece raro que no sea el 100%. Solo el 4% total y los 14% lo usaban semanalmente, o sea, muy poquita gente lo usa semanalmente. Además, eh, no parecían estar muy interesados en los próximos visores de VR, solo el 7% dijo que se lo compraría, pero que el 52% dijo sabes contar, no cuentes conmigo. Eso es lo que dijeron. Así que, no sé, pues tres, pico cinco. Estas cosas están en el aire, porque no se fían. Ahora diré, pero claro, es que las encuestas se pueden hacer a dos o a tres. Las encuestas la hicieron a 5.600 adolescentes. Así que yo creo que es un margen grande, ¿no? Para decir que, bueno, es una estimación, pero con ciertos pies en la tierra. ¿no? Eh, he estado probando, he estado, he estado leyendo una cosa Mira, ¿sabéis quiénes son estos? Aetolia ¿Aetolia? ¿Qué no. es Aetolia? Aetolia, Aetolia no, no sé, yo no sabía era que... Heavy black pero metal, metal, pero... Yo también pensaba <risas> Yo también lo pensaba, pues no No es un juego de estos, es otra cosa Es un juego MUD Yo creo que alguna vez hemos hablado aquí de los juegos MUD, ¿no? Los MUD, eh... Bartley, no no cuando? Cuando hablamos, yo, yo os he contado quién era Bartle, ¿no? el que hizo el que hizo eso de tú eres un guerrero, tú eres bueno, pues el que definió el, el tipo de, de los juegos, de los MMOs grandes. Todo empezó con el MAT y con los MMOs. Bueno, esto es un MMO mat que son escritos, de estos que escribes. ¿Y por qué os traigo la tontería esta? Porque hay gente que ya está empezando a preparar NPCs con IA incorporada. Ya están empezando a conectar los NPCs de los juegos con la IA. Y ese juego es el primer juego que ha conectado todos los NPCs que estaban rondando por ahí, los ha conectado a la IA para que sea GPT Chat quien hable con ellos. Y entonces creaba conversaciones fluidas. Y me han encantado las conversaciones fluidas que ha tenido. Porque una de ellas, hombre, este decía, dice, acabamos de terminar un experimento en el que contamos un NPC. NPC, ¿sabéis quiénes son? Que son los personajes que son controlados por el ordenador, que no hay ningún humano detrás. Eh, y dice que ha sido súper exitoso. Dice, básicamente alimentamos la IA con todo tipo de información sobre el mundo del juego y el NPC en sí, que sepa quién es. Y entonces, para que, para que sea... Re, re y entonces en un momento dado dice, tuvimos un NPC que espontáneamente le dio a un jugador una misión que lo enviara al otro lado del mundo en un aparente intento de hacer que el jugador se fuera y dejara de molestarle <risa> es genial, es, es lo más, o sea, le has tocado las pelotas al NPC y el NPC te dice, mira, pues mira, por ser tú ¿eh? te lo voy a decir de secreto, solo por ser tú te vas a ir a tomar por a, a coger la espada del viento y ya me la traerás que te vas a tirar tres meses jugando para llegar a ella. Y es mentira, cuando llegas el otro, no hay. es Lo único que ha sido, puerta, que te han dado, te ha dicho, mira, pelma. El, pues me ha encantado. O sea que de esto ya veréis vosotros cuando los NPCs empiecen a decirte cosas y el juego tenga que decirte no tengo ninguna responsabilidad en que te haya insultado el NPC. Saca con tu esto familia. Es tu esto es la revolución. Esto es la revolución de Tron. Esto es la revolución claro, de Tron. Claro, claro. O sea, ya, pues eso, un troll, troll como, como dice Juan. No, el, el, troll, el troll nativo. Pues sí, uno. Ya veréis vosotros cuando, cuando los NPCs, cuando la IA se ponga a ver canales de YouTube. Y alguno de vosotros sea una IA. Y llevamos hablando con él desde hace mucho tiempo. ¿Alguno de, alguno, a, yo, alguno de vosotros, eh, Robianos, los tengo como IA. ¿eh? Porque. Eh, pues mi VR o sea, molará más. Porque sabrá sí. dónde mira y todo esto. Cómo miras, los gestos que pones, todo esto. Va a ser una fiesta, sí, sí, sí. Esto es lo que le enviaron, esto es lo que le dijeron. Le dijeron, eres un NPC, esto es lo que le dijeron a, a GPT Chat. Eres un NPC de fantasía, eh, tal, Porque es que el problema es que no tiene, el GPT Chat, y esto es ampliamente ahora ya conocido, no tiene memoria a corto plazo. Tú le dices cosas y el tío no se entera de nada. El tío te, te, te responde, o la tía, porque no sabemos qué, es, te responde. ...según lo que tú le vas preguntando... ...pero si tú le haces una pregunta... ...de una conversación previa... ...puf... ...nada... ...es como sigue nadando... ...sigue nadando... sabes, puff, ...desaparece todo en ese momento... ...entonces eh, hay que meterle... ...datos continuamente... ...de dónde vienes... ...y dicen que por eso era súper caro... Él, ...él se quejaba este hombre... Porque era, porque era súper caro Mira, aquí lo decía No tiene memoria a largo plazo O sea, no a corto a largo plazo Por lo que para tener una buena respuesta Cada llamada a la API Que es ese ventana que tienes que pagarla en GPT-Chat Para utilizarlo Tienes que mandarle un montón de información Y dice que no claro. Que de momento era súper, súper caro Pero que están en ello ya Que están en ello ya que están en ello ya Más cosas que os voy a contar eh, Esto Que a mí me parece una guarrada esto es lo más Cronenberg que hemos visto en Semana Santa hablando de, de iglesias y tal es un exoesqueleto es, es el exoesqueleto para la VR o sea, esto es como Dios, como, como pues no sé es que no sé no, no sé ni definirlo es como Big Haptics si se hubiera tomado algo raro le hubiera sentado mal la cena porque además tiene que haberle sentado mal la cena y está diciendo: ¿Por qué me hacéis esto? A ver, eh. Hostia. Uy. O sea, pues bueno. para jugarlo lo neco, ¿eh? Pues no, no, Oye. que mola un puñado. Que mola un puñado. Que Oye. estéticamente Oye. podían haberlo hecho de otra manera también. También. Oye, es que a mí esa silla con cuerdas ahí de respaldo ya me dan mal rollito. Si esto es. Vamos. Hostia. No lo sé. Oye. Sí. Pongáis lo que digáis, va a ser raro. No, no, no, pero no va a llegar a la rareza de lo que estamos viendo. O sea, hay que superarlo. <risa> hay que superarlo. Pero mola, ¿qué queréis que os diga? A mí me mola, no, mola, eh, mola. Estaría bien en un centro comercial, sí. Está, pues mira. Y luego se pone. Ojo que se pone, que, que es compatible con Quest. Quiere decir que, que te puedes jugar. Mira, pues este está jugando a, a esa. Ahora ya es sin. No. Ahora es sin trata para Fernalia. Ahora parece el cacharro que te ponía en los pies, ¿te acuerdas? Sí. <risa> eso, eso que probamos en una feria, la disco. Esto es, es? Pop Population One, creo que está jugando a Population One, ¿no? Sí. Sí. sí. No he tenido que entender la rejilla esa de arriba parece que vas a guardar las naranjas ¿eh? ahí. Tampoco, tampoco, no sé, no sé muy bien si tiene ápticos, si cada una de las vértebras esa que sale por tu espalda lleva un motorcito áptico incluido para hacerte sentir algo. Si, si Dodotis esa cosa que llevas abajo. Pero para ¿tampoco? juegos de volar, estos lados, tío. ¿Sí? Te puede llegar a tronchar. Bueno, para ¿Un juego de Superman. Para, para, eh? Zenith, para Zenith, no sé. Bueno, Para Iron Man. bien, ¿no? O sea, mola. <risa> Mola, mola. Sí, sí, pero que le den una vueltita al diseño, porque esto lo de marketing no, no, no, no es no, no, difícil estás... para vender esto. No, porque no estáis en la ola <risa> de Cyberpunk. La ola de Cyberpunk lo que viene, lo que viene, lo que viene son estas cosas. cuidado o sea, porque estamos ya cerca de A esto... Dyson. Esto es Dyson, estos son las, las, estas, las aspiradoras sin... que no hacen ruido, los, los ventiladores que no mueven el aire, sino que, yo que sé, te hacen que tu cerebro crean que no, O sea, es como lo, lo más de lo más, ¿no? Pues Dyson, esto llevan unos, han salido unos auriculares. Que además purifican el aire Además A ver, ¿por qué os lo traigo? Porque seguramente Kiwi es, es, Se haya fijado ya Y mañana Kiwi te va a vender Audio inmersivo Porque ya todo hay que poner inmersivo Audio inmersivo que purifica el aire no. ¿Lo los, los, de, los de Panasonic Los de cómo son ¿Cómo es? Shifthole Shift Hall, Shift Hall. Los que tienen el micrófono ese Sí, sí. Vale, pues. Eh, pues sí, eh, hombre, aquí yo veo los, veo, los, veo, veo los auriculares y digo, bueno, vale, bien. Ahora, ya lo del bozal, este. Pues el bozal es para respirar tu propio aire, debe ser. No, no sé, yo no lo sé. Esto ya es como, como cuando en. en yo ¿no? a. Kevin a... Costner que se, se, se bebía su propio pis. Pues seguramente aquí tú puedas llegar <risa> a, a, a, a. ¿Sabes? A, esto, en tiempo, esto, se le ocurrió a alguno, esto se le ocurrió a alguno en tiempos de pandemia y ha llegado un poquito tarde. Tuvo la idea ahí en el 2020 y para cuando la perdieron. No. Vale, pues nada, eh, traía más cosas que vamos a. Porque ya empieza a ser muy tarde. Traía más cosas. Solo deciros que hemos estado. Eh, que esta, Mientras hemos estado de vacaciones, además hemos currado algo. Mira, este Pedro Mujica. Coño. Eh, con Pedro, he estado con Pedro. Nos fuimos, nos fuimos al mundo este del metaverso, la cosa esta que hicieron aquí en Madrid. Y me, me llevé a mi chica, Bye me forse. llevé a mi hijo y, y estuvimos por ahí dando vueltas Yo esto no lo entendí O sea, había ah, hubo cosas que no llegué a entender Me dio miedo hasta acercarme Pero bueno Luego había cosas también médicas Kinesics, esta gente Luego había esto, el hospital uh -huh. Que no sé Si estás malo, te vas al hospital de realidad virtual y... Si te das un golpe en la cabeza en el melón Vas claro. a Ospilán Ospilán, entonces pues <risa> te curan de forma virtual Claro O no, no, no sé. Es pues la sí, no, de ellos. No, que no. No, no no supe muy bien de qué iba el tema Pero Ospilán Me parecía un nombre Oye, pues Ospilán También estaban, ¿sabéis? Estaban por ahí los de, los de Oguo Este es el chaleco áptico mm. de Oguo Ah, sí, Oye. sí, la camiseta está Finita ¿Ah, sí? Pues sí. estaban ahí Además recomiendo, porque tenían tortilla muy buena, estaban ahí repartiendo tal y, le, y la gente se ponía, se ponía la, la cacharra esta. O sea que, que bien, bien. Y por supuesto estuvimos nosotros. Mira, esto somos nosotros. Hablamos muy poquito de nosotros, pero estos somos nosotros. B fútbol, estamos ahí. El stand el más grande. El stand más grande. Montamos un pollo de narices. Movida, movida. Como alguien había encendido un cacharro Bluetooth por ahí, que no sabíamos porque no tenía yo el batímetro para ver las frecuencias. No iban los la mitad de los trackers no iba. Bienvenidos al mundo real, Robianos. Esas cosas que, que, que habláis de no me va en casa. Pues imaginaos cuando nos van en una feria y hay gente haciendo cola para probar una cosa. ¿Vale? Es una mierda los trackers de, de Vive? Lisa, no? los, los trackers de Vive se controlan Joder. por VR y había, o sea, por, por bueno, Bluetooth Bueno, sí, claro, por el Bluetooth, claro, Bluetooth ya había, había ruido en banda de 2,4 GHz. Me cago en sus muertos, no sé quién era, pero claro, como en estas ferias va todo el mundo y coloca lo que le da la gana sin preguntar a nadie, pues claro, ¡pa! No sé sabíamos si era un foco, que metía el ruido por ahí. Bueno, nos destrozó. Mm. Mal, mal. Mal porque sufrimos, porque luego me tengo que tirar yo al suelo <risa> a arreglar las cosas y tirarme horas de, de, de mi vida que mi mujer me decía, que tú vienes aquí a hacer el tonto, ¿no? Porque eh, mientras la gente estaba en, en el stand de al lado, Hugo repartía tortillas. Y yo estaba intentando arreglar algo. Pues ese es el... Y vosotros pata patadas a la espirilla y saca Bueno, voy a dejar todo lo que tengo porque mola mucho, pero ya empieza a ser muy tarde y <risa> lo vamos a seguir. ¿Vale? Hardware, no tenemos sí. mucho. Vamos a empezar. ¡Pico! Bueno, pero espera, ay, para el carro. Pico 4 Pico, ahora con ah, Peaky Pico Blinders. <ríe> es verdad, este, perdón. Que se sí. igual. Eh, ya salió una promoción con seis juegos, acordaros, para Navidad. Pues ahora traen otra promoción hasta el 31 de julio que se puede activar, está ya activa. Y lo que nos trae es Peaky Blinders, que ha salido hace poco, Golf 5 de Club, Wander y Les Mil Body Combat. Esto, pues, como leéis ahí, supone un ahorro de unos 99 euros si los comprarás por separado. Son los juegos nativos para ejecutar con Pico 4 de forma nativa, standalone. No necesitas el PC para ello. Y oye, esta, esta oferta es la que lanzan para tratar de traer más, más usuarios y competir con Quest, que encima vale 400 euros, que le han bajado ahí esa oferta temporal de precio. Y además te regalan el Golf. Plus, ¿eh? No, Gaby, el Space sí, Pirate. Sí, de la, ¿no? la verdad es que los como juegos de regalo son más atractivos los de Pico 4. Luego ya cada uno sí. que se rompe el visor que quiere. Te iba a decir que está muy bien. Te iba a decir que. Sí. Oye, a ver, para lo que estábamos acostumbrados con esto, que Meta no regalaba nunca nada, de repente ponerse el visor y poder decirle a alguien: Mira, vas a ir a tu casa, Wonder. Vas a jugar a Peaky Blinders, te gusta la serie, se lo pones Vas a hacer ejercicio, Body Combat, tal Oye, que te gusta el golf Mira, en vacaciones John Ram ganó El Master de gusta pues mira eh, Intenta hacer lo que hacía él O sea que, bien, ¿no? Yo creo que bien mm. Para lo que, a ver, que podía ser mejor Toma claro pero ser también cero, no. ¿eh? Como ah, hemos comprado... Pero es, un juego. A el, es, un, es un juego de estreno. El Peaky Blinders es un juego de estreno. Y el Mills Body Combat es de las aplicaciones de fitness de más éxito. Por el del Golf, para el que le guste. Y el Wander pues son de estos viajes virtuales, pues, pues que también está, está bien. Como, como aplicación está bien. No, no son malos títulos, desde luego. No son malos títulos para Venga. regalas. ¿Qué más? Pues sí que sigue sí vale todo lo que valía. ¿eh? Sí. Que eso se ve que fue algo temporal. Pero vale 4.50 la de 128, y Pico 4, el más barato son 4,29. Pues el Pico 4, aparte de esta promoción, que ya nos lo anticipó Leland cuando lo entrevistamos en el, el Mobile World Congress, nos lo comentó, que iban a, a tratar de, de hacer esto, y que seguían ahí a tope para tratar de traer más juegos. Esta semana creo Gaby, que habrá una noticia ¿no? sobre ello, de cómo Dance está ahí a tope, o sea, Pico está ahí a tope. Para con, mañana, mismo una, mañana mismo tenéis una noticia sobre lo que está haciendo Pico para llevar más juegos a su tienda. ¿eh? Y... Correcto. Y la parte empresarial, no solo ya sabéis que saltaron a, a consumidor en Occidente hace poco, el año pasado con, con esa beta de Neo3 Link, y luego ya el gran salto con Pico 4, pues han anunciado Pico G3 para reemplazar en su línea de visores 3DOF pues un nuevo visor 3.2 Ya sabéis, 3.2 es sin posicionamiento absoluto Sin los 6 grados de libertad Me salen Es ronchar, decir, que eh. si te inclinas hacia adelante No te sigue el mundo Eso es no, no 3.2, yo cada vez he escuchado 3.2 Sí, pero esto ¿En el 2023? Tiene, Es para quien tenga esa línea De experiencias inmersivas 3.2 Como puede ser en un avión, que Iberia tenía Visores pico en su momento Se lanzó en 2019 ah, eh, Pues la cuestión es que Lo que hace actualiza el G3 Perdón, el G2 4K por, el, por este G3, que básicamente lo que hace es que mete el, el XR2, mete más resolución 2K por ojo, que son unos 1800 x 1920. Eh, luego tiene bueno el precio de 400 euros. Tiene el Enter Fresnel, ya sabéis que no, no es compacto, no es pancake. Y la, la clave aquí, que como ellos dicen, integra un sistema operativo eh, con una interfaz rediseñada, tiene funciones para activar modo kiosco, para personalizar el inicio, el cierre, todo esto es tema que pues, si vas a hacer una aplicación que solo sea esa aplicación, no pues, pues que lo puedas personalizar al gusto de la, de la empresa. Pues... Y, y como dicen, pues nuestra misión en Pico Business, que es la parte de, de empresas de Pico, es proporcionar a las empresas las herramientas que necesiten para potenciar su negocio, crear nuevas oportunidades y alcanzar sus objetivos. Y el nuevo G3 ofrece a las empresas... Un g más potente a través de una plataforma segura y de confianza. Y nada, pues eso, la, la Business Suite, como decía, es la del modo kiosco. Y luego también tiene el tema de, de lanzar y sincronizar una flota de visores. ¿vale? Eso está bien, como eh? veis ahí. Eso está bien. O sea, que en un aula, por ejemplo, puedas tener 30 visores ahí de todos a la vez viendo lo mismo. Ahí estáis viendo el ejemplo. O sea, tiene no. su software empresarial también. En Oculus se puede hacer con, con la versión Su soporte también, Pero sí. bueno, pues eso, es que es muy es muy importante ¿eh? Cuando vas a dar una presentación o algo O cuando vamos a dar una charla, llevamos a más de cinco visores Es muy importante tener estas cosas Porque si no, flipas Te dirás horas, ¿sabes? Eh, o sea, todo esto tiene que ser Mucho más sencillo no hay, lo, lo peor que te puede pasar Es intentar vender Una tecnología, y ya hablo ya a final O sea, cuando tú haces un proyecto Y llegará con el cliente y que no funcione algo Mal, mal, porque entonces el cliente se va allí diciendo, vaya fulano, que me ha venido aquí y, y, y cuéntale tú que es que el visor en esta versión del firmware no ha conseguido aceptarlo, porque un real. No, nah, él quiere que funcione. Entonces todo esto tiene que ser interesante para que falla como la mantequilla. Que sea darle un botón y que funcione. Uh -huh. Es lo que debería ser. Pues nada, esto es la Laval virtual, lo la han presentado. Bueno, pues genial, que sigan ahí tope con, con el business, business, business. Business, business, business, business. Business, business, business. business. ¿Qué más? No, tiene, bueno. no tiene display por Este es estándar no, si Bueno, ver. aquí tenéis las características y lo estáis viendo. 98 grados de fob, 90 hercios, 72, en fin, 5300 mil amperios. La interfaz fácil que se limpia fácil por el tema empresarial. Sí, pero eh, es que esto, cuando estás fuera con los clientes, si es que es todo lo mismo. O sea, el cliente, no, el cliente no te va a decir, pues creo que tiene un poco de. El iBox es pequeño y que tiene. Eh, tú se lo pones la primera vez que prueba algo y se va a flipar. Se va claro. como Si lo, lo pones ahí en una feria en IFEMA que pasan miles de personas diarias, nadie, uh -huh. a salvo si eres robiano, nadie va a llegar, se va a quitar los cascos <ríe> y le dicen, ¿me has puesto el IPD mal? Pues no. <ríe> no, este, este, no, este es una sola pantalla y tres posiciones de, de IPD. Sí. Pues mejor, mejor, porque el DPVR que tenemos aquí no tiene, solo es por software. Bu, ¡Malo! ¡Mierda! ¿Sabes por qué hacen eso? Ya hablaremos el miércoles <risa> eh, Pues eso, aquí estáis viendo características que del sistema operativo de acceso, ergonomía Pues eso Yo creo que eh, podemos avanzar si, si sí, señor, sí señor, vamos a de, de este Vamos a ir a... Bueno, Oculus Quest ¿No? En software Meta habilita para tercero la posibilidad de congelar las versiones de Quest 1 vale, yo os voy a leer una cosita que, que es del, del artículo de desarrolladores eso es que, que eso dicen que para, para ofrecer el apoyo y los recursos en este bueno, en lo que viene ahora del ciclo de vida de Quest 1 que acordaros que Mete iba a hacer cambios va a dejar de darle soporte con la v 51 pues han anunciado que los desarrolladores tienen la capacidad de congelar, vale, o sea de, de dejar ciertas versiones que solo sean para Quest 1. Y el tema es que esto pues es libre, ¿vale? Los desarrolladores no están obligados a tomar ninguna medida con respecto a la forma en que apoyan la aplicación en Quest 1. Sin embargo, si decides congelar o terminar el apoyo de las aplicaciones de Quest 1, como estamos viendo, hemos hablado antes de Proput, y aparte hemos hablado de Population One y otros tantos anteriormente en otros programas, pues el tema es ese, que, que tú eres libre de, de hacerlo, pero tienes que comunicar con 180 días de antelación si vas a cerrar el tema. Por eso estamos viendo los anuncios estos que llegan de dentro de unos meses se va a cerrar y decir todo lo que va a ocurrir para que no... Bueno, si, si vas a perder el acceso al contenido si lo que va a pasar, ¿no? Y ya hablan de que, de que los servicios multijugador, o sea, los juegos multijugador, solo son compatibles entre usuarios que tengan la misma versión del SDK integrada en sus aplicaciones. O sea, que si tú dejas la, o, la V50 en Quest 1 y Population One sigue con la V51, ¿no? Pues, pues no podrían jugar entre ellos. Bueno, y como super, bueno. hemos visto otros casos, que hay poca gente con Quest 1 para esos juegos, pues no merece la pena tener servidores y por eso los chapas es? directamente. Que es lo que va a pasar, porque Quest, Quest 1 ya no va a recibir más eh, versiones de software, se va a quedar en la 50. Pero lo que os voy a decir es que Pero eso así, pasa en la vida más... real también con, con las Quest 2. Eh, el, Wolf, eh, Wolf, joder, el Wolf, el Wolf, joder, que estoy pensando. el Wolf Walkabout, eh, ese, si no estás en la misma versión, no puedes jugar multijugador. Porque el otro día mm. mi padre se las puso, venga, vamos a jugar y vamos con prisa, venga, ¡pum! ¡pa! No puedo, ¿por qué? No te veo, ¿por qué? Porque estoy en la 4.41 y tú en la 4.40, me cago en la... Hombre, ahí sí, sí, o sea, realmente si se lo ocurra, claro que podrían, porque por eso existe el juego cruzado entre plataformas, ¿no? Sino que, o sea, aquí no, la claro, vi, sí, o sea, sí. no... Pero oye, que al menos el multijugador me de Oculus, de Oculus, de Oculus eh, es eso. O sea, que... Sí. Bueno, pues yo creo que es una buena noticia de cara al futuro también, de cuando salga el Quest 3 pues, ¿qué pasará con cuentos el día de mañana, pues Podrán congelar la versión y, por lo menos, que no pierda los juegos para un jugador, que es la cuestión. Sí, señor. Sí, señor. Pasamos a Propagation. Hablamos un poco de juegos. Venga, venga. Venga, sí. venga pues eh, Propagation, que lo hemos dicho en los titulares. Bueno, pues este, yo al menos, para mí, es un juego esperado y, bueno, lo era para la comunidad también, si no me equivoco. Creo que era uno de los esperados también. Y, y ya se anunció la fecha de, de lanzamiento, que es el 4 de mayo. Y nos pasaron una noticia que, que tiene algunas cosillas que os voy a leer, que me parece interesante. Bueno, el trailer cinemático que, que pudimos ver revela lo que es un poco más sobre el argumento: que hablan de que estamos en este hotel y ha habido, como dicen, una extraña enfermedad que ha convertido a la gente en criaturas salvajes. Oh, yeah, original. Perdón. Bueno, ya, sabía, sabía, sabía que Oscar iba a racionar a mí, Pero hay una frase ¿Samos? después por el final Hay una frase por el final que es para Oscar Ahora, claro, ahora te la a ver. Sí, claro, claro Y ahora se <risa> les ha convertido en zombies Pero zombies de puzzles. Son, son puzzles andando, o sea Vete a la mierda, de verdad, otra vez eh, Oh, ha habido sí, una sí. enfermedad Dios mío, sí, te has son. convertido en zombie Sí, Ojalá. a ver, no va a ser lo más no, Bueno, Que la, ya sabemos lo que es o sea, el, Bueno, Emily, una joven camarera Y Owen un guardia de seguridad, están atrapados en la cocina de hotel. Nosotros somos Emily y tendremos que buscar a nuestra hermana, que es Ashley, y que en teoría sigue viva y tendremos que reunirnos, llegar al tejado para que venga un equipo de rescate y como nos hemos quedado ahí en la cocina encerrados, atrincherados, para que no entre nadie y no. al final pues tenemos que salir y explorar el, el entorno y en, la cuestión es que mecánicas, exploración, infiltración y acción. O sea, también tiene como sigilo. Vale, no es solo. De hecho, tenías una foto que se veía ahí escondido detrás de, de, de una. Bueno, no esta, era otra que caía por ahí, pero bueno, que es esta esta, ¿no? Que se ve un poco ahí como al como, <ríe> como acecho escondido, escondida, que es la protagonista. Y luego la, la que lo hacía, perdón, La que te decía. Dime. Esta es la que te iba a decir. Propagation Paradise Hotel no es un súper doleadas. Ni un multijugador no. de ganar a todos, ni ningún otro juego de zombies. Ni, ni ningún otro juego de zombies. Vale. <ríe> es una historia envolvente en la que el jugador se verá desafiado emocionalmente a través de, efect de unos efectos visuales, diseño de sonido y música terroríficos. Bueno, uh. pues eso. No es un juego de oleadas, es una historia. Y el juego está Bien, pensado en ciertas... la historia y. Sí. Vibraciones mmm, como el primer Resident Evil, ¿no? Así, las la escaleras, pero... las escaleras de la carátula recuerdan right. a, a ese hall de Resident Evil, sí, sí. Que no te digo que no. Mm. Pero te digo que no. A ver, no lo sé. Es que es. Pero vale, sí. Que... No sé. <risa> Yo le he visto buenas mecánicas, tendrá, o sea, mecánicas que puedo esperar de la VR, me refiero a esta altura. Sí. Como la, el martilla del arma alarma, el recargar. Mm escoger los objetos, abrir los cajones, no sé, todo eso parece que va a funcionar bien. Y, y bueno, el 4 de mayo está ahí al lado, veremos qué tal. Sé que, que tienen pendiente sacar ya un trailer con ya más, más jugabilidad, no, bueno, había uno, pero van bueno, a sacar otro, lógicamente, que esté cinemático, pues bueno, ya que veis, podemos es, abrir los cajones bueno, y espero que queden que colisiones vale. y que pueda cerrar el cajón con... sí ha ido un golpe de zasca. Que girarte los dedos, esto sería bien. ¿Ves? Pues a mí eso me haría mejor. Si cierras la ESA y te rompes la uña y te quitas vida, bien, bien. Porque, claro, si te viene un zombie, estás muy nervioso y haces muchas ¿no? pues Parece que sí, es verdad ver, que, no sé. que hay muchos juegos de zombies, pero es verdad que, que con historia así de para un jugador tampoco es tan habitual, o ¿no? al menos en los de últimos años, sí, sí, claro. No, cuántos rodelas hay, cuántos de supervivencia. Uf, a mí me pasa igual. O sea, cuántas supervivencias de... hay. Sí, o sea. Y comedias comedia románticas y. Oye, ¿cuándo, ¿cuándo sale Firmem? ¿Cuándo sale un en juego mayo? de mayo? ¿Qué nos haga pensar? En mayo. En eh, mayo pues ¿no? ¿no? hombre, la semana pasada, la semana pasada te, te, te, tienes ahí el Call of the Sea, VR, si quieres pensar. Eh, pero no me lo digas. Sí, es verdad. No, y, y, sí, el Call of the Decir, no, no, no, no estamos hablando en este programa porque seguramente el domingo que viene nos acompañen aquí Verónica y Tatiana de Autos de Blue y, y todos aplaudiendo juego. como como Gosacos y me da igual que se vea borroso, si no voy a, a bueno ya hablaremos, eh, ya veremos, ya, no. hablaremos, ya hablaremos, ya hablaremos. Eh... Bueno pues a ti Óscar el firmamen en mayo si no lo vuelven a retrasar. Bien, ahora el firmamen mutará, mutará y el día anterior dirán hemos metido zombies y, dedo, y me meto el dedo este. Bueno, no. bueno. El... Sign and Signer tiene historia, sí, correcto, pero es supervivencia. A mí, al menos, por lo menos no me, no me termina de, de molar la supervivencia en cualquier tipo de juego. Hmm. Pero eso ya a título personal. Igual que tampoco me convence los roguelike. Le vamos a hacer. Bueno, ¿a cuál vamos? A la lista más tal. Crimen a... Mercenary Tales, Tales un juego curioso de los creadores Habla. de The Wizards, que son Carbon Studio, que siempre me hará gracia aquella rata, Javi, <risa> que pusiste... <risa> Cabrón estudio <risa> ah, Pues moraría. O sea, no puede cometer un error. No puede así cometer que, oh, que, que, un error. Es, es así. Es la broma. Es la broma. Pero eso Pero suena sí. muy, muy mexicano. En mexicano se utiliza. ¿Qué pasa, cabrón? O claro, sea, hay un pues, si nuevo juego un... que llega en mayo a Quest 2 de arcade. Juego, juego, eh... juego sorpresa, ¿eh? Porque fíjate que hay ambientado... otros que lo anunciando y tal. Y, y este ambientado en el siglo XVII un, con visto, estilo cómico único personajes intrigantes, combates arcade, puzzles y mucho más con su propio humor de mercenario tendremos arma, armas exactas a la época del siglo XVII y, y los escenarios iremos por castillos, templos antiguos barcos que han naufragado y otros lugares asombrosos, el juego también es sangriento y tenemos a ocho personajes con lo que serán ocho niveles distintos y con guiños sorpresas de la cultura popular del bueno o sea, y también Asgard... la música la Asgard música Guard. folclórica eslava compuesta por el talentoso Arkadius Reikowski. conocido no como en, en el mundo entero el el como el Asgard Ward pero con una temática distinta no y con cierta y con menos pasta pero y menos pasta pero sí no <risa> Bueno, bueno pues, es de los de, de Wizards, pues yo como de, como de Wizards, pero en vez de magos y contra esqueletos, pues guerreros contra todo tipo de criaturas. Pues, por sí lo que que sí, si un, la música y es buena y si, y si bueno, eso el bicho ese pues, tampoco. Un burro. si ya un sí, burro, Y tiene burrito. Tiene, ¿tiene burrito. burrito pues, a, a, a platero. A mexicanos. Burrito. Eh, platero. Sí. <risa> vale. A eh, ver, yo he hecho bastantes mecánicas de estas de. De las armas de cuerpo a cuerpo con el Wizard, con ¿no? el Dark Times. Este, ¿no? no, no, que sí. Que... No, con el, con el otro, con el Warhammer ¿no? Este que era también. Este de ellos, le probaremos. ¿no? Ahora, un hombre lobo con una espada, eso ya hay que dar he hecho... mucha vuelta, ¿eh? A de guión, ¿no? he hecho, sí, marea de, de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. sí, Vale. Venga, pues le esperamos. Mira, esto tiene muy buena pinta, si a priori. Tiene muy buena pinta. Y así si le metieran voces en español. Le ponemos un 9. Sí, sí Aquí ya, ya, si tiene voces estoy... en español, aunque sea un churro de juego, ya le metemos un. <ríe> Vamos con la lista más vendida de... de Lo más descargado de, de PlayStation VR 2 en el mes de marzo, segundo mes de vida del, del visor, o al menos desde que salió, porque salió el 22 de febrero, poco tiempo estuvo en febrero. Pues este mes, Pavlov, Kaya QVR y The Walking Dead Signer, Signer Capítulo 2 son los del top 3 en, en, en Europa. El, en Estados Unidos, Walking Dead está en el puesto 4 y la novedad, la diferencia de Europa a Canadá, o sea de Estados Unidos-Canadá, es Switchback, Switchback VR, Dark Pitcher Switchback, que está aquí en el, en el segundo posición, y en, y en Europa no sale. En Europa se ve que no cuajó. No sabemos qué pasó. Por culpa de la, por, por culpa de la crítica que hizo a lo virtual, que le puso solo un 6,5. Así es que Seguro somos los lo lo Un día, claro. Nos van a mandar una carta bomba. Nos pedís un. Eh, voy a abrir la puerta, va a ser. Es un visor nuevo y me van a dar un guantazo y se van a ir. Esto para que sepas de qué va el mundo. El, el Pavlov, pues sí, estamos entrenando para, para la guerra. Debe ser que. Saben, ellos saben algo que nosotros no sabemos 6,8, Gaby. 6,8. Ah, uh, casi 7. Lo de kayak bueno, sigo flipando, sigo flipando que kayak con eh. el, mes, el, mes, el mes anterior estaba el número uno. Así claro, que. Pero sigo flipando en un juego que es de los pocos juegos últimos que, que, yo, que se me ha ido el cerebro por el oído. O sea, que el me kayak, dicen, ¿no? El kayak, sí. ¿Sí? Que me he que mareado como la madre. O sea, pff, horroroso. Porque no, porque no tienes espíritu de marinero. Te mareas ahí en los yates de lujo, no, porque si vas cruceros. en una banca, quieres, <risa> quieres hacer cosas raras, meter la cabeza debajo del agua. Yo creo que me empecé a marear, al... meter la cabeza debajo del agua y entende, entende, En ese momento pasó algo en mi cerebro, además de casi darme con el suelo, pero que hubo ahí algo que. No hagáis eso. A mí, a mí de esta <risa> es lista me, me, me interesa me interesa mucho ver ahí a, a Drums en Rock, juego español, que parece que ha cuajado en todas las plataformas ahí siempre hay sí, señor. bueno pues, bien visible y muy curioso lo de Job Simulator porque claro, son jue... Job Simulator de PlayStation VR eh, es gratis para PlayStation VR 2 pero ese ya te lo has descargado no cuenta entonces hay gente que se sigue comprando el Job Simulator en pleno 2023 es flipante es flipante es flipante oh. un juego que no es un se, juego. Resiste. Se, se resiste se resiste porque un juego que se trata es de que... tirarlo todo y hacer el cafre que está ya más superado que el copón pues no bueno, de hecho okay. es que sacaron el Job el Simulator y, y, y, el, y este del Instituto este Marciano, que no me acuerdo, el, el Cosmonius Hype. Cosmonius Hype, del, del mismo estudio que, que, que mejoraron el Job Simulator y aún así el que se vende es el Job Simulator. <risa> Oye, pues son cosas del mercado, ¿no? Como decías, son mercado, amigos. Yo me alegro de que esta lista sea diferente. Que precisamente en febrero no publicaron PlayStation enviar 1 pero en marzo la han vuelto, o sea, del mes de marzo la han vuelto a publicar de PlayStation VR1. Y PlayStation enviar 1 el top 1, ¿quién es? Beach Saver, Beach exacto. Beach después Super Hot, después Batman Arkham en Europa, ¿eh? Pero el tercero en Estados Unidos sigue siendo Yo Simulator, en PlayStation VR1. Es y sencillo. cuando salga BitSaber, no. que va a salir para PlayStation VR 2, yo creo que se va a quedar como número uno ya fijo para siempre. Porque bueno, ya veremos, eh, ya veremos si lo, sacan, si lo sacan gratuitos, si lo sacan de pago, si lo sacan por 10 euros más, por precio completo. Ya veremos qué pasa con, con BitSaver del que mañana también habrá noticia en la web. Y por cierto, eh, Pablo, la verdad es que está teniendo una gran oportunidad de haber salido de los de como título de lanzamiento. Me refiero sí. frente a otros competidores como Firewall Ultra, que se ha visto el trailer, no lo hemos traído esta semana, pero, pero solo comentarlo por encima, que se ha visto un nuevo trailer de jugabilidad, algunos medios que lo han podido probar, y la propia Sony que ha compartido ahí ese, ese vídeo. Y la cuestión es que se habla de recarga manual, que tenía sentido en el, en PlayStation 1 porque jugabas con él en controles principalmente y, y no ibas de acá los botones para recargar, no, no te quedas la mano para tal. Pero son cosas que, no sé, a día de hoy un poco raro, ¿no? Que vayas a ver cómo el cargado sale ahí no sé, que se un poco de la inmersión, quizá. Esa que recarga manual. Pero oye. Y cosas curiosas que parecía que tenía que vayas a tener a Inbox, de esto como cheto, ¿no? Como el seguimiento ocular. Bueno, pues vamos a, vamos a lo más leído de esta semana, de esta semana, de estas semanas, de esto eh, en Real o Virtual. Eh, ¿Quién hace los honores? Venga, Gaby, que vienes poco. Venga, lo más oh, bueno. leído: PlayStation VR2, lista de juegos gratis mediante actualización. ¿Cómo os gusta lo gratis? Pues ahí tenéis recopilación listado. Quest 2 y Quest Pro con Android 12 y ajustes del local timing en la versión 51, que tenía que haber llegado en marzo, ya que habría llegado en abril, y a este paso va a llegar en mayo. Pero bueno, buena noticia y lo más también son los estrenos de, de este mes de abril en Quest, Pico, PCVR, Prestigeon VR 2. ¿Eh? estar el día de que no se nos pase ningún juego de los importantes. Que todos los meses se lanzan 15-20. Y el y premio al mejor comentario de la semana. el premio mejor de la semana ha sido... eh, eh, Más que un comentario, Desde... eh, ese, ese hilo, de mini hilo de conversación. <risas> ¿Eh? Dice F. Guillot. Tiene, en los pocos juegos que lo soportan, hablando de Lockheed Demon, Red Matter Door y The Light Brigade dicen que se vota bastante, especialmente en este último que tiene zonas más oscuras. Desde la bajada de precio parece que hay un boom de Quest Pro entre entusiastas con pasta. Así que opiniones vamos a ver unas cuantas. Esto no se lo esperaba ni meta. Que su visor de KDR de, de, de virtual, de real mixta, se esté vendiendo más entre entusiastas de la PCVR. Y John McLean por supuesto tiene que hacer la puntilla pero si no tiene dispar disp Port, esos no son entusiastas de la VR por supuesto, claro que sí, son los losers ¿tienes DisplayPort? no, no eres nadie ¿no eres nadie? coge la puerta y vete ¿tienes DisplayPort? eres un loser, Pues aquí tenemos, damos caña a cualquiera, o sea, si tienes DisplayPort eres un loser, porque ya no se lleva por el mundo si no tienes DisplayPort, eres un loser porque no estás viendo, no te sangran los ojos con los efectos que puedes meterle sin compresión en la imagen que te llega Da igual, sea como sea, vamos a dar caña a todo el mundo Así es eh, este mundo Que está bien, porque somos críticos por naturaleza Así que la nada, mira, Sony 18 O sea, nos hemos pasado por 3 minutos Madre mía, quién nos lo iba a decir eh? O sea, que genial Muchas gracias por pasaros eh, Robiano, se han quedado cosas en el tintero, como siempre Pero las sacaremos en los próximos programas Si no eran tan importantes y no las hemos sacado, es que realmente podían, eran un poco atemporales, o sea que ya lo, ya lo hablaremos en otras semanas. Eh, hablando de todo, esta semana intentaremos dejar grabado, lo vamos a hacer grabado porque no sabemos muy bien por trabajo si vamos a poder hacer directo o no, de qué pasa con DPVR, quién es DPVR, el visor este que tenemos aquí merece la pena, no merece la pena son 500 euros pero tiene DP tiene DisplayPort así que ahora a ver a vosotros los que habéis dicho que, que os mola pero sin embargo no tiene todas las cosas eso lo hablaremos el miércoles lo dejaremos grabado no sabemos cuándo emitirlo y ya está nos vemos el domingo que viene no vamos a coger fuerza otra sí vez. el jueves seguramente hagamos algún directo ya como estamos haciendo sí. los jueves y, y nada eso y el, el domingo viene pues puede ser que sea Carlos de sí no lo sé ya nos confirmará el estudio si puede uh -huh. si, si bien y ya ya os avisaremos como siempre Muchas gracias. Sí señor. sí, señor. Pues lo dicho, pues... que nos vemos de aquí a 15 días. Espero que ya lo hayan disfrutado. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en diferido. Nos vemos. Poneros el visor, que os mola. Que, de, hablar bien del VR, que, que estamos muy mal. Que la cosa va para abajo. Venga, vamos ahí al metaverso. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.